Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, nuevo nuevo partida, conquista avance hacia el ring, una sola zona por conquistar, a mí me mola este escenario bastante y más una zonita. Bueno, Br7.3, tanques americanos, sigo con el M56, llevo una semanita, muy buena, con el bichito y cuando estoy en racha pues me gusta continuar con el tanque, que me está dando esa buena racha en este caso el M56 me encanta vamos, venga, arrancamos M56 al ataque venga, vamos rapidito a por el sitio venga, no nos atasquemos venga el compi ahí está, venga, vamos rápido vamos, nuestros tropieces es muy rápido y aquí tenemos que andar con cuidado Porque aquí podemos tropezar Rápido con cualquier agujero Cualquier cosa Bueno, este, este nos lo comemos Ay. Venga Bueno, directamente a la zona A No bien Anda, venga Nos hemos hecho pupita en la oruga Vamos a flanquear la zona A Vamos a acercarnos poco a poco No de cabeza Eso. Venga, agua va ya sabemos que somos muy blanditos Y tenemos que andar con cuidado Somos cojonudos, tenemos un, cañor, un cañón que revienta Pero somos muy blandos Esa es nuestra debilidad Venga, paciencia bueno, Nadie está pisando a ¿ah? Mi compañero, un compañero eh, Están ligero ¿Por dónde? Por ahí está la marca. ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está el tío. Venga, vamos. Venga. Ah. Me levantaron. Bueno, venga, no pasa nada. Eso es bueno, compis. Pues ahí tenemos a tres colegas por el flanco izquierdo que están haciendo un trabajo cojonudo. ¿eh? Están haciendo una limpieza de las buenas. Venga, el primero que cayó. Bueno, aquí tengo al amigo este lanzamisiles. Venga, humo rojito, humo rojito Están tirando fuego de artillería Ahí hay un tanque ligero en la zona A ah, En la otra parte de la plaza Que no sé si ha caído Puede ser que sí Venga, otro tanque ligero por allí Venga, ese. ahí ha caído algo Mira, Mis compis avanzan eh, Los tres rodeándolo, estupendo Venga, venga, ahí está Joder, tío, ese dejar algo <ríe> Muy bien, muy bien, estupendo Atacar el punto A. Venga, si lo estamos atacando. A ver, ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Yo creo... yo, yo creo que ese tanque ligero. Es justo el que... Es que esa marca... El que hemos visto esa marca. Venga, vamos a pisar un poco de a ver si nos da tiempo. Eh, no, no da tiempo. Bueno, pues nada, hemos tomado la zona... A, ah, la única zona que podemos conquistar. Venga, fuego de artillería ha llegado tarde. Echamos un vistazo. Pero, venga, vámonos de aquí. El humo rojito ya está aquí por ahí se oyen zambombazos. venga, más humo rojo venga, ¿eh? que viene por ahí, venga, al agujero venga un IS-3 un IS-4M, venga, muy bien haciendo un buen trabajo, venga, nos largamos de aquí rapidito, venga, vamos a seguir con el plan previsto venga, aquí en cualquier momento, en cualquier sitio nos salen y nos turran. así que hay, que, hay veces que hay que ir con decisión y que sea lo que sea muchas veces coges una curva y te están esperando venga la iniciativa es nuestra muy bien venga estupendo venga vamos a seguir por el lado izquierdo venga despacito despacito pues en cuanto paramos y frenamos tardamos un pelín de tiempo en estabilizar el cañón y encima no tenemos ni encima bueno cazacarros que somos no tenemos el giro completo o no tenemos un giro estable y necesitamos nuestro tiempecito venga vamos más despacio sin correr paciencia venga despacito vamos venga no nos venemos mucho pues solemos tardar bastante hombre que tengo mi amigo en lanza cohetes aquí lleva acompañándome desde el principio bueno, estas, ya estamos mirando para la salida del respawn de aquí de los colegas Y vamos a andar aquí con pies de plomo Despacito, a ver, venga Tanque ligero, por ahí Venga, escóndete, están a punto de entrar en A por dónde salen A ver, echamos un vistazo rápido ¿qué es eso? Ahí está, ¡poma ya! Eso es un quepar, Un quepar. Ole Oh, amigo, has llegado tarde, lo siento Apoyo Pues yo no pienso acercarme Con este bicho Ahora mismo no, es mal momento Venga colega, este sí, venga ahí con decisión Venga, vamos a esperar poco a poco A ver, a ver, a ver Esto no está todavía muy claro Oh Amiguete Ese disparo ha venido ahí, de ahí Desde el respawn de ellos, de la salida posiblemente por ahí, aquí hay un tanque ligero, puede ser que haya sido él nada venga, quietecito alguien tiene que venir por aquí, por aquí o por allí venga, ahí se oye algo venga, parece que ya ve que se sopa ahí está ¿Quién es? ahí, tanque inglés, venga despacito ahí, perfecto explosión de la munición un fv pues chachi piruli tiene una suerte si el tiro da por coger por la calle de la derecha me pilla justo de espaldas y me hubiera frito pero bueno es un riesgo que he tomado y me ha salido bien la jugada venga vamos despacio despacio Joder el problema de este es que se venía venga no se oye nada no significa que no estén, alguno puede estar esperando, pero bueno, es un riesgo que ya tomamos. Y es la única manera de continuar. Venga, dirección prohibida. Pues va a ser que no. Venga, por aquí me meto. ¿Qué es eso? Tanque medio por ahí. Esa es la marca, por ahí se ve a lo lejos. Venga, vamos despacito, por aquí está el tema. La ametralladora se oye por ahí. ese avión amigo, venga, a ver, vamos a ver. hombre, por ahí, por ahí se ve movimiento, venga, un par de cabecitas, venga, vamos, despacio, otra marca, ahí, en la esquina de A, vamos, vamos, despacio, despacio, ¡Ah, quieto, quieto, quieto, venga, no me ha visto, venga, vamos a dejar que desfile, lo vamos a pillar, venga, por ahí, no, por ahí, no, venga, por ahí, venga, a ver, no, por detrás, venga, en la esquina, venga, bonito. Ahí está. Venga. Ahí está. Crusader. lo en Crusader. Venga, muy bien. Venga, ese tanque medio sigue ahí. Venga, muy bien. Muy bien. Estupendo. Venga. Hombre. Aquí, mi amigo Tiger. Venga, despacio. Puede ser que no vaya solo. A ver, porque no se ve nada despacito, ahí está, aquí atiquetecito venga, vamos, vamos vaya, se escapó a ver, va solo, va solo por ahora sí, venga, a ver por ahí tiene que pasar venga, el loro ¿qué es eso? hombre, ¡Ah, amigo sueco venga, rápido, nos quitamos de aquí venga, vamos, vamos vamos venga, el tiger está a punto de aparecer, venga, escóndete escóndete Ahí está el tío. <ríe> Joder. Poco más y bebé. Ve. Venga, ahí va. Venga, vamos, venga, venga. Desde aquí también le podemos arrear. Venga, vamos. Bien. Estupendo la munición. Muy bien. Golpe sombríos, 5. Profesional. Muy bien. Doble. Que estupendo. Poco más y me pilla. Madre mía, como malas Que venga al loro. Espacio. después. ¡Eh! ¿Qué es esto? Venga, colega, a ver, ¿por dónde vas? Por aquí, por aquí, está, no se mueve, no se mueve, está quietecito. Venga, hay varios colegas ahí que le están zurrando, no puede avanzar, a ver dónde está, venga, esa marca. Ahí, ahí, ahí, venga, que no me ha visto, despacito, despacito, venga, estabiliza, estabiliza. Ahí está, perfecto. Muy bien, estupendo. Ahí está, vengador. Bueno, profesional, 6. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Golpes sombríos. Venga, necesita apoyo. M47, ¿no? Uh -huh. Venga, otro disparo. Viene por ahí detrás. En el tanque pesado, por ahí a la derecha. Venga, a ver quién es. Vamos rapidito. Me parece que están tomando a... Están tomando a a ir despacio, tanque pesado por aquí pues no, no se ve bueno, tampoco voy a explicar, venga, están tomando están todos un poquillo lejos venga, vamos a ir para allá, a ver quién es el osado, ahí está pues la han tomado venga, venga, venga, venga, venga, ¿quién es el tío? a ver, ¡eh! Dispara por ahí, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? a ver, a ver, se ve la oruga, es... Un uh, leopardo. Venga, colega. Vamos a ver. Esto es un 7-3. A ver, a ver, a ver. Ah, crítico. Venga, vamos. Recarga rápido. Otro, otro. Venga, venga, venga, venga, venga. Venga. Vaya. Pero ¿cómo es posible? Bah. Joder. Pues ya no vuelvo a tirar el motor. La próxima vez, venga. T-26. Eh, no, M-47. Le tenía que haber tirado en la lateral de la torreta, seguro que le hubiera tocado la munición y hubiera caído la primera. Venga, con esto aprendemos. Bueno, M47. Venga, ha ido a plomar al enemigo. Pues nada. Ese ha sido el Leopard Vaya con la gente. <ríe> Qué poca colaborativa. Venga, ahí chocando. Bueno, tío, me parece a mí... Venga, la zona A, ni de coña, voy a llegar yo con esto. El, el ataque aéreo es nuestro y esto ya está, venga, toma la zona y esto está acabado ¿será que nos maten aquí? esto está listo, ¿a cuando solo me queda una? a ver, uh, ahí hay explosiones, pero vamos, esto está liquidado ya venga, termina ya colega vamos a terminar, venga, nivelador muy bien, misión cumplida, aquí en... Dominación avance hacia el ring Bueno, pues esta partida ha sido de las buenas Por lo menos lo hemos disfrutado bastante Venga, vamos a ver el M56 que nos ha traído Buen bichito Estas son las partidas que hacen que cada día me guste más este cazacarros Venga galling estoy esperando Venga, a ver... Sexto en el equipo, 22.508, 6 objetivos terrestres, 90% de actividad, 8 impactos, 4 críticos y ayuda por matar al enemigo. Pues nada, seguimos con el M60A2, investigando y el ajuste de disparo del M47. Espero que os haya gustado la partida, avance de ring, acordaros, si os gustan los vídeos, dale un buen like al canal, que es la mejor manera de apoyarlo y... Abajo en la caja de los comentarios os dejo enlace para Discord, Instagram, Facebook del Escuadrón y BIS. Esto ha sido todo en Avance hacia el Ring y nos vemos en un próximo. Chao.